Agradecer a, a la ministra y a todo el equipo eh, su presencia aquí en Pamplona para seguir adelante y dar ese impulso que ya lo anunciamos la última vez en su visita, comprometido por los dos gobiernos, el de Navarra y el de España, al Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicada a la construcción y a la arquitectura. La industrialización de la construcción es un cambio transformador. Muy relevante, como otros cambios que se están produciendo en el sector de la industria, pero este cambio eh, es el de la arquitectura, el del urbanismo y de todos los procesos en su conjunto. De manera que este sector camina hacia una transición, que como bueno, pues como tantas otras que, que tenemos en marcha en distintos sectores, está marcada por la digitalización, la eficiencia y la sostenibilidad, así como la descarbonización en la edificación. En Navarra ya hay experiencias de modelos constructivos, sostenibles y eficientes. Por eso y por nuestro compromiso y experiencia en esa materia de innovación, digitalización, energías limpias y modelos de producción sostenibles, creemos que estamos acreditados para acoger este centro que queremos que sea un referente para la industrialización de la construcción en el conjunto del país. Es un centro que nace como un puntal para la creación de oportunidades para el desarrollo profesional de nuestra juventud y también de crecimiento económico de nuestro tejido empresarial e industrial. Por esto es, en definitiva, lo que representa y lo que recoge este protocolo y también decir que no hay nada parecido en, en España y de ahí a que reconozcamos la importancia, la trascendencia y que todos eh, convengamos en que querer que sea este un centro, un centro nacional al que podrán dirigirse personas de todo el país que quieran formarse en un sector que es de, de futuro. Gobierno de Navarra. Navarro a